Eh, hoy se va a elegir la dirección de Cetera, hay tres listas, la junta ejecutiva, de Cetera. La junta ejecutiva y eh, eh, son este, tres listas, eh, la, la idea es eh, que participen todos eh, con su DNI, todos los afiliados aten y quienes están en el padrón votan en el día de hoy. Es muy importante tener esto en cuenta de buscarse en el padrón, porque solamente van a eh, poder eh, votar quien, en, quienes figuren en la mesa. Eh, también, por ahí para comentarle a los compañeros que no puedan votar en su escuela, pueden ir a la escuela 125, donde va a ser el escrutinio a partir de las 6 de la tarde, eh, antes de las seis tendrían que entrar, ingresar en el local, de manera de poder emitir su voto. Eh, es importante eh, porque es una, la elección de la dirección, que es la central sindical, eh, que nuclea a todos los sindicatos del país. Así que estamos llamando a participar y lleven el derecho Exactamente. Y bueno, desde ya saludamos la participación de todas las compañeras presidentes de mesa, eh, las fiscales de las listas digamos que van a ser parte de la elección y acompañar este proceso democrático además de agradecerles enormemente porque esta tarea más allá que sea coordinada por las, direc por las direcciones eh, provincial y de cada seccional eh, es muy importante el trabajo de los presidentes de mesa y de las este, fiscales y hay eh, unas fijas y unas semifijas y volantes eh, sí, mayoritariamente son eh, eh, volantes la mayoría de las escuelas y terminan siendo la base las escuelas secundarias que están cercanas al resto de las escuelas. Eh, hacen el circuito y después regresan a la escuela media. Y también las compañeras y compañeros jubilados... Están en las eh, urnas fijas en el CPEM 23. Bien, que para llamamos también para que... Ese día es para que hoy se acerquen a votar. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Atencapital en Lucha y suscribiste a nuestro boletín. Bueno, muchas gracias, Rita. Nos vemos en el próximo micro de Aten Capital y que tengamos una buena jornada de votaciones. Muchísimas gracias y a participar. Esto fue Atencapital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.